You know how we do. En este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a hacer modelos con pelos para poder imprimir en 3D. Para ello necesitamos Blender. Blender es un programa gratuito que puedes encontrar gratis en su página web, blender.org y esta es la primera escena que nos encontramos para poder hacerlo necesitamos esto y un add pero antes de instalar el add necesitamos bueno antes o después pero lo que necesitamos es modificar las unidades de métrica porque blender por defecto nos viene en metros para modificar la escala lo que tenemos que hacer es venir a esta zona de aquí que son 1, 2, 3, la quinta parte de aquí y tenemos que darle a units en units sistema métrico escala 0.001 y en lugar de metros vamos a darle a milímetros, perfecto, con los milímetros aplicados ya vemos que nuestro cubo mide 2 x 2 milímetros, ha desaparecido la malla, ¿Cómo podemos volverla a hacer aparecer pues en overlays, aquí en estas dos pelotitas azules que son en blanca y tal, le tenemos que modificar la escala a 0.001 y ya tenemos otra vez nuestra rejilla, perfecto, ya lo tenemos preparado para poder utilizar nuestro addon, para instalar el addon necesitamos venir a la página web que os he dejado en la descripción, que es la siguiente en esta web, simplemente nos, para descargar el addon, tenemos que poner aquí el precio que queremos pagar por él. Eh, yo en mi caso voy a pagar cero. Le doy a quiero esto y aquí metemos un correo electrónico y ya está, a obtener. Se te descargará automáticamente un archivo comprimido. Ese archivo es nuestro addon, no hay que descomprimirlo, simplemente guárdalo en una carpeta donde te acuerdes. Luego venimos a Blender de nuevo y en Edit Preferences... Nos vamos a Addons, que está aquí en el medio, y le damos a Install. En Install buscamos nuestro Addon. Aquí, Install Addon y aparecerá aquí. Clicamos esta casilla para que esté activada y ya simplemente podemos cerrar esta ventana. Nos aparecerá aquí nuestro Addon y nos eh, aparecen estas dos ventanitas. Estupendo. Ahora ya podemos importar el modelo que queramos ponerle pelo. Archivo, import stl importamos el stl y si no lo aparece es porque está por aquí cerquita recordamos que estamos trabajando en milímetros y es una escala muy pequeña de acuerdo eh, si te ocurre esto que el modelo está descentrado lo único que tenemos que hacer es clicar y ponerle origin en el centro en el centro del volumen en el centro del volumen ya se nos queda el, el gato con el puntito en el centro de acuerdo para llevarnos al gatito al centro del cursor simplemente shift s y Selection to cursor y se nos pone el gato automáticamente en el centro de la escena. Antes de aplicar el Hairify, tenemos que revisar si en ítem nuestra escala es 1111. 1, 1, 1. Si la escala no es 111, imaginemos que lo hemos hecho más grande eh, y es 1.6, 1.9 y tal, lo único que tenemos que hacer es control A y aplicar todas las transformaciones, all transformations. ¿De acuerdo? Aquí ya lo tenemos otra vez en 111 y ya podemos volver a Hairify y añadir Hairify. Se nos añaden este cilindro alrededor del gato que es lo que va a proyectar nuestros pelos sobre el gato. Bien, eh, ahora mismo el gato está completamente naranja, pero si pinchamos fuera o en cualquier otra parte del gato, el naranja desaparece. Esa selección de naranja es lo que va a hacer que proyecte pelos o donde queramos que proyecte pelos. Entonces, sacamos fuera toda la selección, no queremos nada seleccionado y ahora podemos elegir por dónde queremos pelos. Así que en Edit Mode, como estamos ahora, le pinchamos en la letra C y con la rueda del ratón podemos ampliar y, y reducir este círculo. Y clicando simplemente podemos seleccionar por donde queremos que vayan a salir los pelos. Seleccionamos todas las zonas por donde queramos pelos y yo creo que por ahí está bien. Y ya lo tenemos listo. Eh, una vez tengamos esto seleccionado y sepamos que ya es el resultado que queremos, en la parte de la derecha vemos que pone Her, hay que darle a Sign. le damos a Sign y automáticamente se nos han generado pelos. Esto se ha generado automáticamente porque este modelo tiene muy bajo polígono, pero si tiene muchos más polígonos es posible que se quede congelado un rato el programa hasta que consiga hacer la operación vale ya tenemos nuestros pelos y ahora hay que configurarlos en modificadores para configurarlos en modificadores hay que ir a la llave inglesa azul de la parte derecha y aquí hay varios parámetros aquí en el primer parámetro podemos modificar cuál es la densidad de pelos yo lo quiero que tenga muchos pelos entonces lo incremento con esto incrementado ya sé que lo quiero así, perfecto. Ahora lo que puedo elegir es, en el, la siguiente opción, es la longitud del pelo, si lo quiero muy largo o lo quiero más cortito. Cuanto más largo, más difícil de imprimir será y si es muy cortito nos va a costar un poco luego despegarlo. Así que bueno, yo creo que algo así puede estar bien. La siguiente opción es importante porque esto es el, los milímetros que ocupan el pelo. El pelo de ancho, entonces esto debería coincidir con tu tamaño de boquilla. Si tu tamaño de boquilla de la impresora es de 0.4, tendrías que cambiarlo por 0.4. Si es 0.6, por 0.6 y así sucesivamente. Entonces la mía es de 0.4, se lo pongo en 0.4 y como veis se han hecho más pequeños los pelos. Estupendo, esto va bien y ya lo tenemos prácticamente configurado entero. Ok, el siguiente parámetro que podemos modificar es la altura de capa del pelo la altura de capa tiene que coincidir con lo que tú tengas en tu laminador así que en mi caso es 0.2 en el tuyo pon el que sea y esto ya está listo simplemente volvemos a Object Mode en dándole al Tab en el teclado del ordenador o si no, estábamos aquí en Edit Mode, desplegamos esto de la parte superior izquierda y de Edit Mode pasamos a Object Mode, en Object Mode directamente ya con nuestro modelo seleccionado le damos a aplicar Hierify y es posible que se quede pensando un rato del ordenador así que aplicamos y una vez se ha aplicado nuestro modelo ya está listo para exportar simplemente le damos a file export stl y le ponemos el nombre que nos dé la gana lo guardamos donde nos dé la gana y nos vamos directamente a nuestro laminador ya en nuestro laminador directamente importamos nuestro modelo lo dejamos caer ahí y lo segmentamos aunque Igual te salta algún error de que la geometría es extraña y que hay algunas caras que no se pueden imprimir, no te preocupes por eso porque es simplemente que al tener tantos pelos el programa se vuelve un poco loco. Ya está, da igual el, el laminador que utilices, vale funciona en todos, las únicas cosas que tenéis que tener en cuenta es que... La configuración de vuestro laminador coincida con la configuración que le habéis puesto al grosor del pelo, es decir, si le habéis puesto 0.4 que la boquilla sea de 0.4 y si la altura de capa es de 0.2 que la altura de capa sea 0.2. Lo único que también tenéis que tener muy en cuenta es tener desactivados los soportes, es muy importante que no se genere soporte, porque si le das a generar soporte el laminador se va a volver loco, es decir, que este modelo tiene que ser print in place, no puedes tener un modelo que tenga soportes porque no te los vas a ver generar, ¿de acuerdo? Y ya está, con eso es todo. Lo, los, con esto lo podemos mandar directamente a la impresora y ya se imprime. Así que bueno, si quieres más trucos de impresión 3D o quieres saber más de Blender como programa o quieres aprender a utilizar Blender porque te interesa modelar tus propios objetos para impresión 3D o para cualquier otra cosa, déjamelo saber en los comentarios y ya veremos lo que vamos haciendo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos. Gracias por verme. Hasta luego.